Esta opción consiste en diapositivas con multimedia, texto y diferentes elementos interactivos como resúmenes, preguntas múltiple opción y videos interactivos. Los estudiantes pueden interactuar con el material y testear su memoria con esta herramienta. Hagamos una breve recorrida para ver las características principales de Course Presentation. En la esquina inferior derecha podemos agregar una diapositiva nueva, clonar una diapositiva, cambiar el color de fondo de todas mis diapositivas, de una en específico. Con, uno, con estos botones podemos eh, mover la diapositiva hacia un lado o hacia el otro, y con esta aquí podemos borrar diapositivas. En esta barra superior podemos incluir texto, hipervínculos, imágenes, formas, videos. Y aquí tenemos diferentes funciones bien interesantes para incluir en nuestras diapositivas. Completar un texto, opción múltiple, verdadero o falso, resumen, eh, descargar un determinado texto, agregar una tabla y esta opción es para pegar. Veamos con un ejemplo... En proceso desrealizado, ¿cómo se configuran estas opciones? Como verán aquí, agregué este título utilizando la opción texto. Las opciones para cambiar su configuración, para agregar negritas, cambiar tamaño, etcétera, se encuentran en este menú aquí. Si quiero volver al menú, simplemente hago doble clic en la imagen... Como ven, también agregué un logo desde la opción para agregar una imagen. Y si observan el mismo, está es llevado hacia el fondo, lo cual realicé haciendo clic sobre el mismo y tocando este botón. Las formas de la barra de menú se incluyen con la opción Formas. Pueden seleccionar cualquiera de estas y configurarlas según sus necesidades. El texto columna y hotspots está superpuesto, simplemente utilice la opción de texto y las imágenes que ven aquí atrás las llevé al fondo al igual que al logo de UTEC. Con esta opción aquí le decimos a H5P que vaya a una determinada diapositiva cuando él o el estudiante haga clic en un determinado lugar. Entonces... Eh, selecciono esta opción y como ven debo agregar un título, en este caso columna Y luego marcar si quiero que vaya a una diapositiva específica, la cual especifico aquí O bien marcar si quiero que vaya a la siguiente diapositiva o a la anterior Al terminar, haciendo clic aquí en Done, veremos un recuadro que marca el hotspot o la zona caliente, en donde el estudiante al hacer clic activará el orden de ir, eh, la orden de ir a una determinada diapositiva. Ahora queremos que este botón vaya a la diapositiva 5, en donde cargué un video sobre hotspots, para que lo realicemos, eh, para ello realizamos el mismo procedimiento. Vamos a la diapositiva 5 y para agregar un video simplemente seleccionamos esta opción y lo cargamos o copiamos, eh, o copiamos la dirección de YouTube directamente. En esta diapositiva agregué fill in the blanks, pero recuerden que también tenemos la opción de agregar múltiple opción, este, un resumen, verdadero y falso. Con esta opción podemos agregar un, un recuadro en donde los estudiantes escriben y luego puedo descargar los datos en un documento Word con sus respuestas. Aquí pongo un título para cuando el usuario baje las respuestas. Aquí pongo un título, también puedo agregar comentarios que aparecen en el archivo Word al descargar la respuesta. Y bueno, y por otro lado podemos agregar una tabla en donde simplemente modificamos el texto de los campos predefinidos. Y con este botón agregamos o quitamos las columnas o filas que necesitemos.